a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos un día más a World Thunder, escenario en Berlín, salimos con nuestro T-3400, recuerda si te gustan mis contenidos a ti sale un buen like, es la mejor manera de apoyar el canal y a mí me ayudas un montón, y considera el suscribirte, vamos al lío. A por la zona C, a toda pastilla, a lo que da la mata el T34, 100 en segunda Manteniendo unos 34 km por hora Próximamente si me tercera, pues se desfonda un poco en las bajadas Y prefiero mantener esta velocidad constante, humito rojo Hay gente por ahí ya, es un cazacarros, está un pelín lejos, otra marca justo ahí Corre, estamos cerca Vamos, Uf. eso pasó cerca, vamos, pisándose, perdón, sí, pisándose, <ríe> había visto la ¿Qué es esto, tiramos un hito, este tío está relativamente cerca, vamos hacia atrás, el T-34 deja siempre caer el humo al suelo, lo suyo es tirar humo y retroceder para cubrirte, no nos lanza hacia adelante, el problema es que marcha atrás es un pelín lento. No vemos nada. Toma el 12. Zona capturada. Bien. ¿Para que disparado? Para hacer el tonto, ¿no? Claro. Avanza. Venga, vamos a meternos en el rincón. Aquí a ciegas. Vamos a salir de este agujero. Ahí. Bien, bien, bien. Ah, te tropieces. Vamos. Oh, casi. Uf, casi me pilla. Qué poquillo faltó. A cubrirse rápido, a esconderse aquí, vamos, vamos. Escóndete 34 a ver, eh, parece que es, eh, ¿qué es eso, JPZ5. Medio justo encima, en la torreta. Bueno, no, no ha pasado de ahí el susto. Reparamos. Artillería. A ver, a ver, a ver, a ver. Pajaritos. A ver, por ahí estaba el JPZ aproximadamente. Cazacarros en la esquina, queda poco para reparar, 5, 4, bien, bien, bien, bien. Por del bien, por delante del enemigo. Las tres zonitas son nuestras, cazacarros en la esquina, vamos a estar en un vistazo. El JPZ, desde aquí se está, no lo veo. Ahí hay disparos. Mm -mm. No está, no está. No está el pollo. Carro pesado, carro medio en B, carro pesado por ahí cerca. Algún cazacarros ahí arriba, en ese montículo, en otro mundo se pone... Ah, un tío que pasa ahí con un gorrito. Cojo no. y otro que pasa por ahí al lado. 300, 400 aproximadamente... A ver, a ver, mira, mira, lo hay, qué feliz. Ah, se Mierda. Joder. A la pared. Ahí sigue. Es un Panther. Míralo. Eh, chaval. ¿Dónde vas? Ah, se va, se va. Se esconde, se esconde. Bueno, dejamos la marquita ahí para que el colega... Ah, ahí. Ah, la marca no es buena. Ahí. puesto en C, En la B. Ahí. hemos dicho 300, 400, 400. El enemigo capturando la zona B. El tío sigue ahí. Se ve el gorrito. A ver, a ver, míralo, mira, esta. A ver, 400, venga, desde aquí. Ahí lo veo. Venga, un poquito más arriba. Impacto. Le voy a haber reventado. Venga, hombre, allí Pues. Ahí está. Más feliz. El enemigo está capturando B. Capturando B. Eh. Pues lo han tomado han tomado B. Eh, carro pesado aquí encima quién es zona c mira mira un tiger ahí está destruido bien tiger h1 muy bien joder lo pillado de lleno vámonos detrás de la pared a retomarse tira un sumito más marcas hombre esto es un hombre otro tiger y encima ahí, apuntando lateral. Venga, ahora vamos tomando C. 100, ¿no? 100, un poco más. 300 aproximadamente. Bien, la depresión me pilla bien. A ver. primas arriba. Ahí. Tú rale. Ahí está. Destruido. Bien. Dos Tigers seguidos. Uno. Oh, joder, estupendo. Muy bien. 30, 34. Maravilloso. A ver, inteligencia. Bien. Más puntitos. Me estoy pegando mucho el cante. Ahí está nuestro amigo, el del gorrito. Sigue ahí, tan feliz. A ver... Ese carro medio, justo en la esquina. El tío se decide a salir. Ahí va con el gorro. Venga, a ver si le podemos endiñar a este también. A este tío feliz. Bah, maldita depresión. Vamos a intentar pillarlo por otro sitio. Rápido, pasa rápido, está vez no tropecemos. Venga, ahora no tenemos humo y ya podemos ver bien. Ahí está. Para ahí lo podemos pillar. A ver, puede venir para acá en cualquier momento. Está marcando carro medio. Beh, de lateral. Bien, 300. Ay, bien, destruido. Cojonudo. sin fallar, como para fallar, ah, de lateral <risa> y aquí a huevo y encima ahí con el gorrito muy bien, muy bien, te he visto desde vamos desde lejos pues A ah, no hay nada en B tampoco está todo el mundo ahí esperando las, verlas venir y yo aquí en C solito solo tengo un compi aquí, un carro medio que está justo en la esquina esa del edificio eh, pues esta partida Pues ya estamos ya estamos perdiendo Humito Proyectiles de humo Este no ha hecho nada Los suyos es que le pega al muro Venga, recarga Ya no tenemos botes, sí, sí, sí, a ver, vamos a probarlo eh, Pensé que no, ahora sí Nunca los uso la verdad Y yo ahí nueve, nueve ya me quedan nueve y es la opción, la mejor opción para poder, pues como digo antes, poderlo lanzar hacia adelante. Pues con eso puedes coger y hacer algo parecido. Artillería. Tenemos artillería. Ahí, ahí, el cazacarros. ¡Ah! ¡Panther! Este me ha pillado de lleno. ¿Desde dónde? Pues desde B. O oh, hay en medio. Vehículo de apoyo. t 34 Salimos avioncitos ahora esta manera verano, no voy a hacer nada está un poco lejos, creo que sí voy. ahí detrás, ahí pegado al edificio, va ganando, estupendo carro en medio, la ha marcado justo ahí detrás del edificio al lorito que tiene que estar por ahí cerca creo que ha sido ese disparo donde ha venido, mi compi reparando ese destruido pues no se ha movido nadie de aquí. Esto sí es imposible ganar una partida. Ahí el tío dispara. ¿Quién es? ¿Quién es? Está justo en la esquina. Apenas le veo. Está el tío ahí. Se esconde bien. Ahí está zurrando. Se está hinchando. ¿A cuánto está? Vamos a ver. 400. Sí, tengo perforantes. voy a hacer que tuviera botes de humo ahora. Proyectiles de humo. A ver si se asoma. Y le podemos dar zapatilla. Otra vez la marca. Ahí. No, tan lejos no. Es justo pegar la esquina. Ahí. A ver. Eh, tenemos gente aquí ya en el respawn. Prácticamente ahí detrás. Joder. Madre mía. Eh, a ver, la marca, la marca. Esa marca... Eh, ah, listo. Ahí ha caído. Uy, el tío llega hasta ahí. Cazacarros y el jefecillo. ahí está ¡Oh! Panther D el mismo ha sido el mismo que se ha cruzado todo el charco Y IS-2 salimos con el IS-2 a por él peli más lejos ahí, ahí, ahí impacto venga ya quedado en el cañón Joder, macho. así era para haberlo reventado mi compi dispara tanque tanque ligero la marca y tanque ligero delante y, el, y batiendo el cobre con otro más ahí el equipo enemigo está capturando la zona de ahí C ah, esto está perdido ya se acabó a ver si le acertamos entre el avión oh, bombazo podemos tirar sí a ver más o menos no a la pared le hemos dado a la pared Venga, que hay humo ahí. Aprovecha, corre. Corre, corre. El jefe cayó. Había ah, que dispara, el humo se va. Ah, ah, mierda. Ahí está el tío. Me ha pillado dos veces, desprevenido. A su85, lo que nos queda, con lo que vamos a salir. Ya. Mmm, nada más. Disparos. Mi colega que dispara. A ver, a ver, un panther. era el mismo. Muy rápido. Ahora he cogido este. Ahí está, destruido. Justo arriba de la torreta. Bien, bien, bien. El Avenger. Gracias a él, lo he visto. Si es que están aquí ya. Esto está perdido. Tanque pesado. Ahí. Bien, mi compi. Bien, bien. Ha caído ese tanque pesado. Pues se acabó. Esto se acaba ya. A ver. A ver qué más hay por aquí. El tirano está. Eh, ahí está. Dará tiempo vamos. Ah, demasiado. Gira, gira, gira, gira. Ah, visión fallida. Segundo en el equipo. Cuatro objetivos torres destruidos, dos zonas capturadas. A ti dale un buen like. Si te gustan mis contenidos es la mejor manera de apoyar el canal. Y yo te lo agradezco un montón. Recuerda, abajo, enlaces, Discord, Escuadrón Kivis. Resultaditos, 4, 3 críticos y impactos de horas. 92% de actividad, partida, perdida misión fallida en Berlín. Una pena. Bueno, enlaces, Facebook e Instagram del Escuadrón Ibis Y esto ha sido todo en la misión fallida en Berlín. Y recuerda. Si te gustan mis contenidos, considera el suscribirte. Y de vez en cuando suelo subir algunos de mis intros a TikTok. Esto ha sido todo. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao.